Llego a mi casa y me encuentro una media enorme en la sala y pregunto, oye, esa media tan enorme de quién es este otro hombre, ¿verdad? ¿Tienes a otro hombre aquí en la casa? No, mi amor, lo que pasa es que yo fui al centro comercial y te compré esa media por si acaso te gusta. Entonces, si te gusta, mañana yo voy al centro comercial y te traigo las dos medias. Bueno, sí es verdad que esas medias están bonitas, pero pero traemos una media más chica. Esa media es muy grande. Sí, mi amor, yo mañana te las compro. Me voy para el baño y encuentro un hombre en el baño. Y le pregunto, oye, ¿qué es esto aquí? Eh, disculpe, señor, lo que pasa es que yo llevé a mis hijos a un circo. Y cuando pidieron un voluntario, yo fui el voluntario. Y el mago me puso una capa arriba y apareció aquí. Tú me vas a decir eso. ¿Tú crees que yo te voy a creer ese cuento? Te creíste el cuento de la media, no te vas a creer este. <risa> está un borracho afuera de su casa con las manos en los bolsillos y dice... A ver, celular, aquí está. Cartera, bueno, sin plata, pero aquí está. Llaves, llaves, no está... Oh, las no está. Así que. ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! Los policías que lo están viendo van y le preguntan: Oiga, deje de estar haciendo escándalo en la vía pública. ¿Por qué está gritando abra cadabra? Ah, disculpe, ¿qué? ¡Abre, cabrona! <risa> ¿Sabías que Carol G aseguró sus piernas? En 150 millones de dólares. No, no sabía. Pero debe haber un tesoro entre medio de esas dos piernas. <risa> ¿Y tú por qué tomas tanto? Lo que pasa es que yo tomo para olvidar. ¿Y qué estás olvidando? Bueno, ahorita no me acuerdo. <risa> atención a todos los capitalinos que quieren enamorar chicas del interior aprendan a bailar si no los van a quemar como me pasó a mí